yo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 Te darán De mis manos dos oh, aplausos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 para jugar con las rimas. ¡Soltamos los brazos al aire! ¡Y que comience el baile! de las Rimas! ¡Ay, qué bonita mañana! ¡Veo desde mi ventana! ¡Y un pajarito en la rama! ¡Un pajarito!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 lleno de flores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 mis rimas. Me preguntó una gallina. no puedo ir Aves. Se oyen las manos, se oyen los pies Baila la clave, ya tú lo ves La salsa lleva clave hojas sin otoño ¡Suscríbete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 A jugar con las burbujas burbujas, burbujas burbujas para jugar voy en un barquito muy pequeñito cabe mi cuerpito y el de muy nadie muy más yo voy navegando, de navegando de y de voy observando de cómo de van danzando de las de olas de del mar burbujas, en mi barco avanzo burbujas, y yo la ¿Por de viajar con mi libertad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 bien más ríe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 ¡Plaza me siento!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 Yo me acuerdo que de día hay sonrisas Porque se despierta esta canción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 Na agua con con amor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 ¿Qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir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 Podrás descansar y un pícaro sueño vendrá <tose> Si hace silencio sabrás imitar Como la lechuza, como la lechuza Hace, <tose> hace shh, hace Just